Caminando hacia el éxito, todos queremos éxito, ¿verdad? Todos queremos fortuna, todos queremos poder, todos queremos seguir escalando cada día más, más y más, pero no sabemos cómo. No conocemos el camino al éxito. Y acá, en evolución espiritual, les vamos a mostrar a ustedes el camino que lo llevará al éxito. Para aquellas personas que entienden, que saben, que tienen conocimiento de causa de que la hechicería, la magia negra son algo real, que así como existe el mal, existe el bien. Y cuando hablamos de que existe el bien es porque existen también productos que le van a ayudar a usted a cambiar su destino, a cambiar su vida, que le van a ayudar a abrir sus caminos, a despojarse de las malas energías, a sacarse de todo lo malo y alejarse de esos caminos de oscuridad y empezar a caminar por caminos de alegría, de paz y de armonía. Hay personas que me contactan constantemente y me dicen Víctor, quiero un talismán o un amuleto. Hay un grave error acá, no es lo mismo un talismán que un amuleto. Y muchas personas piensan que un amuleto puede ser la pata de un conejo o la escuela de un gallo de pelea o el cacho de un toro o la cascabel de una serpiente. Piensa que eso puede ser un amuleto o un talismán. Primero, eso no tiene ningún efecto, que usted coja una serpiente y le quite el cascabel y piense que con eso se va a proteger. ¿Verdad? y piense que usted con esto ya no va a sufrir envidia, ya no va a sufrir eh, de celos, ya no va a sufrir de fidelidades, de quiebras, pensando que porque portan en el bolsillo una serpiente de cascabel. Segundo, una cosa es un amuleto y otra cosa un talismán Vamos a hablar de los amuletos. ¿Qué es? un amuleto un amuleto es un elemento material que está rezado arreglado conjurado ritualizado y bautizado solo para usted para protegerlo ojo para protegerlo ok de las envidias, las malas energías, el mal de ojo, el mal de zambito, de personas que le quieran eh, robar o quieran eh, hacer algo malo, eso es un amuleto. El talismán, a diferencia del amuleto, no es para proteger, el talismán es un canalizador de energías. Talismán del Sol es un poderoso canalizador de energía. Recárgate de energía ya con el poderoso Talismán del Sol. Haz tu pedido ya. El Talismán lo que hace es abrirle los caminos. El Talismán lo que hace es ayudarle a usted a que le vaya bien, a mostrarle el camino. A proteger o a fortalecer su aura. Él hace que usted le vaya bien, como Fortaleciendo su aura. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? me dices maestro, maestro, explíquese mejor. Voy a explicar mejor. Hoy les vengo a hablar del talismán del sol. Hoy les vengo a hablar del talismán del sol. El talismán del sol, como muchos otros talismanes, lo que hace es que su portador, que tiene un aura que está un poco marchita, y que a usted le va mal en juego de azar, que de pronto a usted le va mal en la suerte, le va mal en el amor, porque su aura, su campo de protección energético, está bloqueado por las envidias, y por las malas energías y por eso usted le va mal en muchos aspectos de su vida el talismán del sol lo que hace es fortalecer recargar esa aura darle brillo darle energía a esa aura que usted tiene marchita verdad no estamos hablando de que el talismán lo protegerá usted estamos hablando de que el talismán lo que hace es desbloquear su aura no es que el talismán en sí le muestra usted el número de la suerte el talismán del sol no hace eso eso es mentira el talismán del sol lo que hace es que su portador cuando es, lo tenga su poder su aura se encienda con toda su energía. Su aura está así, ¿verdad, marchita, Por sus problemas, por su estrés, por los problemas en su pared, con su pareja, por las envidias, por el círculo social donde usted se mueve, su aura está así. Hablemos de esta manera para que me comprendan. Pero cuando tienen el talismán del sol en su poder, el aura, ¿Qué es el aura? Es esto. Un campo energético que está alrededor de la persona. Vamos a hablar, a colocar un ejemplo, que esta es una persona, ¿verdad? Un aura es esto. Un filtro que llega a la envidia, rebota. Llegan a malas energías, rebota. Llegan ataques. De magia blanca, rebota. Llegan ataques de magia negra, rebota. Llegan ma malos deseos y le rebotan. Pero cuando ese campo energético que lo protege usted, algunos católicos, bueno, todos ustedes saben que yo no soy católico, saben que soy luciferino orgullosamente y adoro a Lucifer. Todos lo saben. Cuando ese campo energético se encuentra así, en esta brecha, en esta brecha, va a entrar las malas energías y al usted entrarle las malas energías y las envidias, usted no podrá progresar en su vida, ¿ok? Usted no podrá ganar juegos de azar, usted se le van a cerrar los caminos, va a fracasar en el amor, va a fracasar en el área sentimental. Ese campo energético tiene que estar así, siempre, siempre. Si ese campo energético está así, por ahí le entra. Si ese campo energético está así, por ahí le entra lo malo. Si ese campo energético está así, es decir, no puede dar un espacio para que usted, esa aura energética que tiene, ese campo de protección, para que le entren las envidias, las malas energías, porque eso es lo que hace que a usted le va mal. Usted que me está viendo, por eso le va mal. Cuando tienen el talismán del sol, pasa esto, se compone nuevamente su campo energético. Los incas, en la antigüedad, adoraban al sol, Tenían al sol como su deidad. Los incas ven al sol como su dios. Se recargaban de energía con el sol. No daban un paso sin mirar al sol. De ahí viene esta devoción por algunas tribus indígenas, aún en la actualidad, por el sol. El sol recarga pirámides, recarga pirámides, ¿verdad? Las pirámides materiales que utilizamos en algunos hogares, y más adelante en este programa también les hablaré del poder energético de las pirámides. El sol nos alimenta a nosotros de vida. Enciérrese usted un año sin que le dé el sol, a ver cómo se le pone la piel, a ver cómo se pone usted. Una mata, una planta, necesita el sol, ¿verdad?, los animales necesitan el sol, ¿verdad? De ahí que los incas, a través de los años, antes de desaparecer, dejaron un legado inmensurable para la humanidad. ¿Cuál es ese legado? Darle al sol su valor. De ahí viene, desde hace más o menos, no recuerdo, no, no recuerdo, me decís que tiene la fecha, creo que no, ¿cierto? No. De la creación del talimán del sol. Fue creado en México. No, no, no me voy a comprometer tanto, fechas. Pero hoy el talismán del Sol está a disposición para todos ustedes. Estamos haciendo envíos a todas partes del mundo para que recargue su energía. Ya les expliqué qué es un amuleto y qué es un talismán. En futuros programas les voy a hablar de los amuletos, de qué es un amuleto y para qué le sirve a usted un amuleto, ¿verdad? yo recomiendo que obtengan ya el talismán del sol. Esa es mi recomendación, ya que les estoy hablando de talismanes. Hay una propiedad muy importante en el talismán del sol. Es el único talismán, oiganlo bien, el único talismán que es recargable. Hay talismanes, y es algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta, Ustedes van a una tienda esotérica en México, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, cualquier tienda de barrio, pueden, me venden un talismán. ¿Cuánto cuesta? Un dólar. Eso es un elemento metálico que cualquiera lo hace. Yo me siento capaz de coger una varilla metálica, pulirla y, y hacer cualquier figura. No. Hay que verlo su historial, hay que tener en cuenta la historia a la hora de obtener un talismán, la trayectoria, todo el historial del talismán del sol. Hay que tener en cuenta muchos aspectos a la hora de obtener un buen eh, ayudador como, como es este. Hay personas que utilizan el talismán del sol y no lo saben utilizar. ¿Verdad? Y yo quise en esta oportunidad hablarle a las personas que no lo conocen. Usted lo porta 24 horas. 24 horas. Empezando a portarlo en la noche. ¿Me explico? Yo se los envío recargados. ¿Verdad? Empiezo a utilizarlo a las 7 de la noche. Por citas, un ejemplo a las 7 de la noche del siguiente día ya está descargado usted lo que hace es colocarlo en una parte alta de su casa que le dé todo el sereno para que se termine de descargar la poca energía que le quede ¿verdad? para que se termine de descargar por completo por el lado por el sello, yo le llamo el sello al día siguiente, a las 7 de la mañana, lo voltea y por el lado del sol, a que le dé el sol todo el día. ¿Verdad? Ahí le queda recargado. Llega en la noche, a las 7 de la noche, y lo recarga. Y nuevamente lo porta, toda esa noche, y al siguiente día, todo el día. Y nuevamente se repite el ciclo a las 7 de la noche y lo pone a cargar. ¿Por qué ponerlo a cargar? ¿Por qué no lo puede me puede preguntar? Bueno, ¿qué pasa si yo lo sigo portando y, y, y no lo pongo a cargar? Pues lo que pasa es que le queda a usted muy poca energía, ¿verdad? Entonces usted dice no, yo me voy a ir a esta noche de rumba y me lo quiero llevar y no lo voy a poner a cargar. Pues se lo lleva, sencillamente se va a descargar y si se va a descargar le va a entrar todas esas malas energías de personas indeseables, de personas tóxicas, le van a entrar a usted y por ende al talisman. Por eso tiene que ser muy cargado. ¿Ok? Si usted permite que se le descargue y usted lo porta así, se le puede arrimar una persona tóxica, con una energía pesada, con una energía, energía cinética eh, de mala procedencia, y no solamente le va, lo va a contaminar, Rosé sino que va a contaminar el talismán. Así pues, ¿qué? Hay que ponerlo a cargar. Una vez lo obtengan, una vez se lo enviemos, ya le daremos más explicación de cómo utilizar el talismán del sol. Antes de despedirme, el producto recomendado. Hoy les quise hablar del talismán del sol, les quise hacer una pequeña reseña histórica de qué es un talismán y qué es un amuleto, y en especial la reseña histórica del talismán del sol. Pero antes de despedirme les quiero hablar de El Pájaro Macuá. El perfume del Pájaro Macuá. En más adelante voy a dar un programa entero hablándoles del Pájaro Macuá. Yo creo que en el próximo programa que le le voy a dedicar todo el programa a él. El Pájaro Macuá es un perfume para las personas que son de malas en el amor, para las personas que no tienen éxito con las mujeres y las mujeres que no tienen éxito con los hombres. Es un perfume extraído por un pájaro realmente de la selva colombiana, del guaviare, del capital y de nuestra Amazonía. Es muy escaso el pájaro. Ustedes lo pueden buscar en internet: el pájaro macuá. Indios de la región aborígenes se suben al árbol, sacan el nido del pájaro macuá, ¿sí? le colocan lo que nosotros llamamos en Colombia una, una trampa o una pajarera, no sé cómo lo conocerán en su país. El pájaro cuando regresa al nido que empieza a comer, a picotear, picotear algo que, yo, que los aborígenes de la zona le colocan y la babita del pájaro va quedando ahí. Ellos picotean algo, picotean, picotean y no se lo pueden tragar. Horas después van a ser, creo que es un algodón, un algodón impregnado con algo. Horas después el aborigen Sube nuevamente el árbol Extrae La trampa, llamémoslo de alguna manera Y de ahí escurre El vago del pájaro macuá. Obviamente todo lo que ustedes ven aquí No es el bajo, del pájaro macuá, Obviamente está tratado ¿sí? Porque pues para llenar Un frasco de ese tamaño del pájaro macuá necesitaríamos Por favor, qué cantidad Viene tratado Y el pájaro en sí no tiene ningún sentido el pájaro obviamente también toca tratarlo, manejarlo, ritualizarlo y conjurarlo poderoso atrayente tanto como para hombres como para mujeres ya les diré cómo utilizarlo las personas que lo han utilizado les ha dado muy buen resultado yo en algún momento de mi vida lo utilicé les confieso, en algún momento de mi vida lo utilicé hoy en día estoy felizmente casado, no tengo necesidad de utilizarlo pero en algún momento de mi vida utilicé el nido del pájaro Juan, en los inicios de mi vida espiritual. En un programa, eh, más adelante les voy a hablar un programa completo de las propiedades del pájaro Juan, no se lo pierdan. Estamos haciendo envíos a todo el mundo del talismán del sol y del nido del pájaro Juan para las personas que estén interesadas. Eso es todo para el día de hoy, mi nombre es Víctor Rosso Villarreal, esto es...